Resulta que fans rompen camisa de Wasson Brazoban, por una foto, Qué fuerte, el cantautor dominicano Wasson Brazoban posteó dos fotografías donde se muestra con la camisa rota y un brazo rasguñado de parte de sus fans, el intérprete de la mujer que a mí me gusta, pozo de espalda con una camisa hawaiana rota y en una segunda imagen mostró sus brazos arañados al indicar que vale la pena Ajá, waso. valió la pena se rascuñada de esas chicas de esas admiradoras de la mujer que a mí me gusta bueno guazo un brazo van eh, ahí lo dice señores las mujeres todavía eso demuestra que Watson todavía tiene vigencia aquí claro en la música que popular sí. dominicana. Es mejor. Porque, porque cualquiera, ustedes saben que muchos artistas se van, vienen, se pegan una canción y se van, pero no, Watson se mantiene. Desde que está estaba en el los Negro, siempre. Así Ajá. es, pero la vaina es que Ajá. Watson, si no lo cuidan, <risa> lo matan en una. Lo solo. <risa> eso es Las parte no es parte del artista es, es, sabemos que Guasón Brasován es un hombre que ha conquistado muchos corazones con su música claro. la balada es una persona que ha llevado a la balada hasta ¿A un nivel? cierto nivel aquí sí, en el sí, país sí. es uno de los artistas que todavía continúa cantando balada y, y, y, y, y, y, y la pega así es así es cierto y Entonces. el hombre imagínese vamos a ver es, si nos ponen ahí la, el, el post de Instagram atención allá muchachos que a mí me gusta Ay, Cómo que no tiene precio, pues está loco. Si tiene no. si se jode, va a tener que pagar. No y, y parece que no le pesa, porque mira, una camisa hawaiana <ríe> cuesta, ¿eh? Sí, mala que ellos se ponen, me imagino que son. Garita, mira. la rompió rompí muy fácil, cuidado. Sí. Paquio, Mateo, paquio. Pa, sí, cuidado si frenó la duarte, el, mo <ríe> el molleto <ríe> puede ser. Ahorita no responde, le gusta responderle a. Sí. No, no puede ser de la malita, porque, <risa> Ay, porque yo no cuidado. puede ser de un por Pero no estamos diciendo de una, una parte. De nosotros, todo compramos en par. Tere vestido por 50. Por 50 pesos. Tere vestido que me lo he puesto yo aquí, no le voy a decir cuáles son. ¿Ahí? ¿A dónde? Por 50 pesos. Les... No le no voy a estar en el hospital. Tere vestido por 50. No ah, pues le he puesto aquí y no lo voy a decir cuándo. <risa> <risa> se duro. Nada más ahí va a la prensa a, a planchar. Y tú no, no cuatro, de que un viaje. Es que no bien. se saben, no pesos si tú y trae de todo. Voy te a tener una pinta Y le ponen una de que 50 que brincan arriba y cara que sabe negociar no a que Yo soy fulano, porque no, no eso se es todo para el pipeline piloto y hueviqué cosita. Yo no, punto de vista no, de yo, no yo me tengo me... licencia, o sea, si se me me la roban, si no le es que no he no renovado, pero yo no yo no paso la Conmigo salida. Y bueno, no, <ríe> no, y me es Santo domingo que hay de a 4 y no te puedo mandar porque ahí no, está poniendo por todos todo lados ¿y para dónde te va a mandar. Y eso es si no tiene. Ah, no tiene, vamos. Venga allí, vamos, vámonos, vámonos. Vamos. Ahí viene todo. No, pero eso pero está bien que se presente esa manera porque los artistas se deben al público. Yo me acuerdo Tito Swing en su tiempo, el café, que en San Juan de la Maguana le di en golpe que se acabó. Hello. Sí. Hello. Hello. Hello. Hello. Si está una gota, eh, eso ¿Eh? es <risa> un poquito el volumen. Si usted va a llamar a televisión, si no tiene botón, meta ahí pinchito. <risa> <risa> Señores. Oye, son 925-0505. Watson, Watson le rompí en la blusa. Ah, vaya, no, pues, estaba, con, estaba muy Estoy haciendo de romper. Mira, si, si, si Watson, yo reitero, si Watson no se cuida que esos conciertos con esas mujeres, con, con te mordió, esos temas que canta, mira. ¿Qué, que ¿Por qué llega, me vive criticando? Si yo a nadie le hago daño. Mira, tú estás mal porque tú respondes con otra pregunta. Cante, ¿sabes una canción? Tiene que decirme sí o no Sí Cántala Un ching. Sí, chin, Dos frases Dos frases ah, Nada sí, sí. Dos frases Camila, eh, vamos Camila, botón la, la que me gusta de Que fue una de las últimas que él pegó Esa La mujer que a mí me gusta Tiene algunas celulitis que, que me encantan, que me encantan. Eh, Toma vino Bebe mucho y se emborracha borracha. Es un, un verdadero, verdadero ejemplo de, de vivir. Ya la mujer que a Villano no le gusta <risa> <risa> sí, ah, hey, por hey, el hey. mundo <risa> oye la, la se va a sudar